Vamos a hablar con el secretario general de citas, que es el doctor Julián Nasif, que ya está en línea con nosotros. Doctor, como le va, Carlos, los saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos, y también buen día a la audiencia. Eh, bueno, arrancando, ya finalizando enero, por comenzar febrero, con algunas medidas de fuerza que se están llevando adelante en diferentes puntos, Digo para que la gente tenga presente... Eh, ...a la hora de, de, de hacerse atender en un lugar con un turno... ...que sepa que por ahí hay algunas demoras en algunas cuestiones... ...y que están ustedes haciendo una medida de fuerza. Sí, efectivamente. Uh -huh. El marco de la conciliación obligatoria que finalizó en los primeros días del mes de enero... ...y a la cual el gobierno había convocado, no solucionó en nada la cuestión. Uh -huh. Los requerimientos en salud siguen existiendo y por lo tanto, aquellas medidas que habían sido suspendidas cuando la convocatoria se realizó, hoy en día han sido retomadas. Estas medidas, no es cierto, consisten en el paro con concurrencia, la atención está restringida a aquellos pacientes que presentan urgencias o emergencias, esos pacientes nunca dejan de ser atendidos, como tampoco, aquellos que se encuentran internados en las diferentes terapias intensivas intermedias y los pacientes que pueden presentar enfermedades crónicas, como ser eh, en el caso del hospital de niños, los, los niños con enfermedades oncológicas. Uh -huh. Pero a la par de eso también se está desarrollando la modalidad que se denomina del paro informático y eh, diferentes acciones que se llevan a cabo en forma local, que denominamos nosotros. Es decir, cada hospital o cada centro de atención decide una modalidad que la desarrolla en el propio espacio eh, al que pertenece laboralmente y que consisten en asambleas, en abrazos simbólicos, en dar a conocer en definitiva alguna novedad que implique algún tipo de respuesta desde la esfera gubernamental. Y bueno, son las diferentes acciones y modos de protesta de un personal de salud que verdaderamente está muy preocupado porque el salario cada vez alcanza menos para vivir de lo que involucra todo el mes y porque hay una serie de cuestiones que cuando uno lee el acta acuerdo firmada en el mes de marzo, ya casi un año, muchos de esos puntos que el gobierno de la provincia se comprometió a llevar adelante, no lo realizado, y por lo tanto son puntos incumplidos. Así que bueno, son esas las eh, motivaciones o las causas por las cuales eh, nuestras medidas de esfuerzo hoy en día se están llevando a cabo. Uh -huh. Doctor, eh, también hubo unos dichos del gobernador con respecto eh, a, al tema de salud, ¿Cómo lo, ¿cómo lo vivieron ustedes también desde su sector? Bueno, el gobernador de la provincia en el día de ayer ha tenido expresiones dirigidas puntualmente a nuestro sindicato y nosotros interpretamos que el gobernador de la provincia se involucre y que se involucre directamente en una problemática de salud es lo que corresponde. Uh -huh. En su despacho eh, existen varias notas que hemos presentado el año pasado en esas notas hemos solicitado tener reuniones con él, porque nosotros consideramos que el gobernador Haldon no tiene toda la información, mejor dicho, tiene una información sesgada o incompleta de lo que sucede en salud. Uh -huh. Y poder tener la oportunidad de expresarle directamente en una mesa de diálogo a la cual él hace referencia y a la cual CITAS jamás dejó de concurrir, creemos que sería un momento oportuno y adecuado para poder solucionar estas diferentes problemáticas. Por ese motivo es que estamos a la espera de que prontamente desde la Casa de Gobierno recibamos el llamado convocando a nuestro espacio gremial y vamos a concurrir vamos a concurrir siempre con la disposición de poder llevar adelante un diálogo que implique avanzar en la solución de los inconvenientes porque aquel tipo de diálogo al que hace alusión por ejemplo, eh, o se hace alusión desde el Ministerio de Salud, puntualmente el ministro que dice haberse reunido varias veces con nosotros, solo fueron promesas y generación de expectativas y opiniones personales, y puntos de vista, que quedaron en eso, en las expresiones verbales. Pero haber avanzado en una solución eh, de fondo, en que, por ejemplo, una enfermera profesional tenga un sueldo inicial, uh -huh. y lo digo eh, eh, con todas las características de la cifra, ...de 131.400 pesos, ese es el sueldo inicial de una enfermera profesional... ...cuando la línea de la pobreza, o lo que es lo mismo decir, la canasta básica... ...está en 152.000, entonces, ¿qué solución hay para esto? ¿Cómo se pretende que quienes eh, se han profesionalizado quienes han dedicado gran parte de su vida a capacitarse a estudiar y que lo seguimos haciendo permanentemente, tengamos sueldos de pobres, mm. trabajamos en salud para ser pobres. Entonces, como lo y tomando las declaraciones del gobernador cuando dice vengan a la casa de gobierno, acá está la patronal, de eh, quienes trabajamos en la administración pública. Y la respuesta nuestra es muy clara, muy contundente y sin ningún tipo de saltancia. Estamos dispuestos a ir, gobernador. Uh -huh. Estamos dispuestos a sentarnos, a dar la cara y a explicitar todas nuestras necesidades y requerimientos porque pretendemos no solo que el personal de salud tenga salarios adecuados y condiciones de trabajo adecuado, sino que eso implique que la salud pública tenga calidad en la atención, en la atención a los pacientes y a la población general. Es ese también, ¿no es cierto? Un aspecto que a CITAS sí interesa grandemente. Uh -huh. Pero no podemos tener calidad con sueldos de pobres. No podemos tener calidad. cuando en la atención cuando hay guardias pediátricas sin pediatras. No Podemos tener calidad en la atención cuando eh, se solicita una ambulancia y va solo el chofer porque no hay médico y el pobre chofer no sabe qué hacer cuando llega a la asistencia de una persona que la necesita. Entonces, ¿de qué calidad podemos hablar si el recurso humano que debe brindarla no está en el sistema? porque estos sueldos no atraen a nadie, claro, porque claro. los jóvenes médicos que hoy se reciben en la Facultad de Medicina deciden tomar otros horizontes. Entonces, ese es el debate en vivo y en directo que debemos tener con el gobernador de la provincia para poder explicitarle esas cosas y que él tenga la información completa y correcta de la situación. Bien, bien. Ojalá que se pueda dar ya este mes, doctor, porque, bueno, eso es lo que está convocando también el gobernador para que se dé este encuentro. Eh, otro de los temas que quiero consultarle, porque, bueno, hace poquitas horas también lamentamos la muerte de un enfermero eh, justamente por esta neumonía. ¿Qué, ¿Qué mirada tiene usted con respecto a todo el caso? Bueno, en primer lugar empezamos desde la paz humana. Uh -huh. Y como trabajadores de la salud nos embarga... Un enorme dolor. Marcelo Silva, el enfermero que ha fallecido, conocido por nosotros, esposo de una de nuestras enfermeras de acá de la sala 2 del Hospital de Niños, la sala que está a mi cargo en el Hospital de Niños, verdaderamente tenemos un dolor inmenso. Y ese dolor, ¿no es cierto?, invade a todos, a todos quienes lo conocimos y a todos quienes supimos de sus capacidades, de sus habilidades eh, como personal de la salud. Y la congoja no solo termina ahí, sino que se agrega el hecho, <coughs> perdón, sí. de, de que hasta acá no se ha podido determinar cuál es la causa que ha originado la enfermedad que padeció. ...y que lamentablemente lo llevó al desenlace fatal. Acá el CIPROSA tiene un rol no este, importante, tiene un rol superlativo. Porque el CIPROSA, a través de sus distintas dependencias, es el órgano de contralor, de fiscalización... ...de lo que en materia de higiene y seguridad laboral debe llevarse a cabo tanto en los centros públicos de atención de salud como también en los centros privados. Así que eh, tengo entendido, no escuché, pero tengo entendido de que en la mañana de hoy el Ministro de Salud ha hecho alguna exposición al respecto. Y ahí tenemos que ser muy claros e incontundentes. Este es un problema de salud pública. No importa si es público o privado, es un problema de salud pública en general. Y como tal, y como trabajadores de la salud, debemos tener siempre la información veraz, la pertinente, en el momento oportuno, porque todos aquellos aspectos que tienen que ver con lo que implica las medidas de bioseguridad que se llevan a cabo en cada uno de los ámbitos de atención en salud el personal lo tiene que conocer y lo tiene que llevar a cabo y lo tiene que desarrollar. Pero si no sabemos cuál es la causa, cuál es el motivo de una determinada enfermedad o patología, bueno, es una preocupación enorme que se suma como una preocupación enorme más, digamos, a esta problemática que enfrentamos cada día. La verdad que sí, doctor. Bueno, lamentamos la pérdida de, de Marcelo, eh, su, la condolencia a la, a la familia también, a sus compañeros que lo han conocido, que han trabajado con él y a tanta gente que él ha asistido también ¿no? en su profesión. Lamentamos muchísimo que esto suceda. Ojalá pronto podamos saber, eh, como marca usted también, tener no eh, certeza de qué estamos hablando. Ojalá que los resultados lleguen pronto porque hay otros casos también que están empezando a preocupar a la sociedad y, como marca bien, es un tema de salud pública, ¿no? Lo que cual. estamos eh, todos en espera. Bueno, ha sido eh, muy amable con nosotros para, para poder charlar en la jornada del día de hoy. Esperemos que pueda darse este primer encuentro con el gobernador y estaremos hablando seguramente después que esto suceda, ¿le parece? Sí, con el mayor de los gustos. Esperamos que así sea. Esperamos que el gobernador que sabemos de su voluntad y espíritu democrático, uh -huh. entienda que los reclamos de cita están justamente dentro de aquellos derechos que en tiempo de democracia nos otorga la constitución nacional y que nuestras asambleas que son el órgano conductor de que aquellos como dirigentes en este caso como secretario General, como es mi situación, o como es el caso de la doctora Adriana Bueno, como secretaria de Punta, vamos a dirigenciar todas las acciones en ese marco del respeto, de la democracia, pero no vamos en ningún momento a desfallecer en seguir sosteniendo nuestros reclamos porque consideramos que son de una justa causa. Así que esperamos. Esa convocatoria para así poder acudir perdón, a la Casa de Gobierno y poder encontrar una solución a estos inconvenientes que a diario vivimos. Doctor, ha sido muy amable con nosotros. Un abrazo, gracias por estar. Muchas gracias, Carlos, y también un saludo a toda la audiencia.